Tutoriales Interlaus News presenta Cómo crear varios canales de YouTube con la misma cuenta de Gmail Hola amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a crear varios canales en YouTube con la misma cuenta de Gmail Hacemos clic en el símbolo de nuestro canal en la parte superior derecha Acá hacemos clic en ajustes Acá vamos a donde dice ver todos mis canales o crear uno nuevo y hacemos clic Y los va a llevar a esta página, donde podemos agregar un nuevo canal Luego hacemos clic donde dice crear un canal nuevo Acá nos dice para crear un canal, debes crear una cuenta de marca ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de marca y una cuenta de Google regular? La diferencia es que tú y otras personas, pueden administrar de forma conjunta una cuenta de marca, a través de sus propias cuentas de Google. No necesitas un nombre de usuario, ni una contraseña adicional, ya que tu cuenta puede tener varios propietarios y administradores. Para crear un nuevo canal, simplemente donde dice, nombre de la cuenta de marca, ponemos el nombre del nuevo canal, yo le voy a poner, tutoriales de PC Interlaus, luego hacemos clic en crear. Esperamos a que se termine de crear el nuevo canal. Ya tenemos nuestro nuevo canal creado. Ahora hacemos clic donde dice, personalizar canal. Ahora vamos a editar la cabecera del canal. Hacemos clic en añadir cabecera del canal. Acá voy a arrastrar una foto, que ya tengo preparada. luego hacemos clic en seleccionar ahora vamos a editar el icono del canal hacemos clic en el lápiz hacemos clic en editar yo acá voy a seleccionar una foto que ya tengo preparada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 Acá vamos a donde dice ver todos mis canales o crear uno nuevo y hacemos clic. Acá vamos a ver la lista de nuestros canales. Siguiendo los pasos que les expliqué recién podemos crear los canales que querramos. Ahora hacemos clic en nuestro canal principal. Vamos al icono de nuestro canal que está en la parte superior derecha, luego hacemos clic en cambiar de cuenta y acá nos aparece todos nuestros canales. Esto es todo amigos suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos, hasta la próxima.